Hola, muy buenas y bienvenidos a este... No, vale, te vas a satisfacer. Vale, hola, muy buenas y bienvenidos a este lago al atardecer. Estamos en este nivel y bueno, vas a coger todas las gemitas... Ahí que no. Mira ahí. Vas a coger todas las gemitas que hay por aquí fuera. Y vamos a ir completando... Vale. Así, completándole, aquí tenemos otro cohete. Yo creo que esto es para ir a otro lado. Ahora no vamos a poder. Ahora estamos con el lago a la tantera. ¿Eh? Cogemos todo, cogemos las ranita para estar Eso es. Eso es. Cogemos otras buscamos, ahí ya tenemos cuatro, serían cinco, ¿vale? Vale, esta vez los, los niveles están bajo el mar ahí. bajo el lago, porque estamos en el lago del la atardecer y bueno. Vamos a subirnos por aquí, ¿vale? Aquí dentro. A ver si tenemos algo. Si es nivel o es... O son gemas. Entonces nos vamos a subir. Y vamos a ver qué tal, ¿vale? Vale, son gemas, genial. El que nos dice aquí Spark. Spyro, tengo una tarea para Spark. Nos vemos más tarde hoy. Va, ¿eh? hemos cogido nuestra esquema, que necesitamos Eso. y lo metemos dentro automáticamente en el lado tenemos más gemas, tenemos que mirar todas, todas las gemas bien, ¿eh? vamos a mirar todo coger todos, todas, porque las necesitamos ¿ves? vale, por ahí hay más hay que mirar bien por aquí, ¿ves? Nos podemos dejar cualquier gemita madre mía, pues no hay aquí cosas y lo tenemos que meter hasta por los sitios más recónditos para poder coger gemas una concha. No es una ballena. además vamos a seguir por aquí. Mira, ¿ves? Aquí ya hemos. ya tenemos más. Esto es mi sitio secreto. Tenemos ahí un huevo, ahora lo cogemos. primero el huevo de este nivel ya está, bueno, falta alguna agenda. vale, creo que ya podemos coger el huevo Stobi vamos a coger el agujito otra monada otra monada para adentro, 63 huevitos tenemos vale salimos de aquí Vamos a seguir cogiendo estamos por aquí. Ahí está. Esto es pues un poco así, pero bueno. Hay que coger todas las gemitas que podamos. todo lo que hay aquí abajo, aquí una ballena. Yo creo que ya cogió todas. Voy a mirar bien, porque esto es enorme, es un lago enorme. Tiki -tiki yo creo que sí, ah mira ahí hay más, ¿ves? no habíamos cogido nada vale aquí he entrado, a estoy subiendo poco a poco esto va poco a poco, como que mira ves aquí hay más y hay otra metidita, aquí, es que no, no son sencillas, eh, a ver, hay otra, vale, aquí está el personaje que necesitamos liberar, que lo vamos a hacer ahora. A ver qué más es este. eh, La hechicera tiene un verdadero trofeo. Se necesitaron dos docenas de Rinox para atrapar a esta estúpida bola de pelo. Así que, como te imaginarás, su liberación va a ser cara. ¿Imagino? ¿De dónde has sacado todo este dinero, Spyro? <risa> Porque por el suelo tiene luz, desde personaje. luego que no está. ¿eh? Oh, sí. Bah, ¿qué más da? Ahora es mío. Oh, el refrescante aliento de libertad, con la humildad de un gorrión herido me arrodillo ante mi noble libertador. Bueno, no ha sido nada, colega. Sí. <coughs> Después de todo, fui yo quien te liberó. Eres un osucho descarado, avaricioso, farsante y malvado. Espera un segundo. ¿Y ¿Eres otro más? Como poco. Te lo ruego, hazme el enorme honor de venir a visitarme en un futuro próximo. Sí, claro. Vale, podríamos pues liberar al personaje Y bueno, yo pues me pues no vamos a completar este. Primero este nivel en sí Y ya podemos ir a la Bambú, a donde nos quedamos Bueno, vamos a seguir cogiendo gemas Porque no hemos terminado Después de haber liberado a nuestro amigo Nuestro personaje Que necesitábamos Vale, aquí, yo, aquí estoy yendo por los mismos sitios, sí. eh. Ya que ir subiendo poco a poco. Eso es. Yo creo que ya... A ver, aquí no me medido Es que yo creo que ya he ido por todos lados. Esto creo que es otro nivel, sí. yo creo que ya está, Yo meterme más abajo, pero yo creo que ya hemos cogido todas las gemas de hacia abajo, son 300, vale, son 400, queda todavía un buen tirón. Vale, aquí dentro tenemos otro huevo. Jonan, dragoncete. Vale, tenemos ya. Tenemos 34. Ya ha la ballenita y ya nos ha sacado. Eso es. tontería ya tenemos otro huevo ya son dos quiero salir quiero salir. yo creo que ya voy a subir porque ya ha cogido todo y bueno ahora la cosa va a ser por aquí sí, mira lo hay más Vale, vamos a seguir cogiendo por aquí. Tenemos más por aquí. Es. 332. Todavía nos quedan unas cuantas. Vale. Aquí hay un poder. Vamos a ver si. Ahora de nuevo, Spyro. Este no es poder que. puede hacerte invencible, pero solo unos segundos. Úsalo para atravesar las erupciones de fuego. Encontrarás un huevo si lo consigues. Vale. Instrucciones de fuego. Ah, vale. Me he caído. Vale, he caído otra vez aquí. Nada, pues no pasa nada, pues volvemos. Vas a volver al mismo sitio y ya está. Vale, vas a volver que no pasa nada. Donde estábamos. No sé pues no sé qué macho el vuelo, que macho como que no he volado nada, no sé por qué. A ver. Vale, ahí No oh, Como pasa lo mismo No sé qué me pasa Vale, debemos volver a salir de aquí Ya está No sé por qué Vuelo tampoco Vale, ahí No, no llego, eh que me pasa que no llevo esto qué es este nivel ah aquí hay más mira aquí hay otra eso es aquí hay más y sí, aquí hay otra mira no pues estas no las había mirado bien 352, estamos pues a punto. No que me quedan esas de ahí. Ya termino. No sé por qué. Mm, no muy llevo, eh. Claro, ya sé lo que tengo, Claro, ya sé lo que me falla aquí. Otra. Ahí lo tenemos. Stuart, ahí cogemos huevo Stuart, perfecto, otro de la bolsete. Vale, tenemos ahí 358, no nos queda nada. Tenemos comida para Spar. La última, las últimas gemitas. Uff, nos quedan poquitas. 388. Aquí no sé si es gema o nivel. Gemita, vale. Yo creo que pues aquí vamos a completar ya. Ahí lo tenemos. Hemos completado y vamos a poner huevo de té. De dragonjete. 66 buenos. Huevos, perdón, buenos. Vale, yo creo que ya. Así que, pues nada, espero que os haya gustado el nivel. Ya hemos terminado el lago, está completo. Bueno, me queda un huevo todavía, podemos hacerlo, ¿eh? Planear hasta la torre. Vamos a por este huevo. Y ya sí que hemos terminado. Vale, es un plan la torre. O sea, que tiene que estar aquí, Porque esto es la torre. aquí el huevo va a ser que sí aquí lo tenemos hanan del 11 cp vale ahora sí ya hemos terminado el nivel chicos pues nada espero que os haya gustado hemos terminado nivel completo lago al amanecer creo luego perdón y nos vemos el siguiente adiós